Esos dos monigotes que hemos creado, va a haber que hacer algo con ellos, moverlos. En el sistema de física. Y en física, como veis, yo tengo aquí lo mismo, ¿vale? Que llamo al Update One Entity, One Entity for All, ¿vale? Y eso me va a llamar aquí, al Physics Update One Entity, que como veis ya digo aquí que, que recibe un puntero en IX, ¿vale? Ya tenía el comentario puesto ahí, en el otro, ¿no? Vale, si tengo una velocidad en y, una posición en x y otra posición en y, ¿qué puedo hacer? Está claro lo que puedo hacer, ¿no? Mis entidades tienen x, y, y velocidad en y. Sumar a la x la velocidad en x. Difícil si solo tengo velocidad en y. Quiero decir, con velocidad en x podría sumar en x, pero solo tengo velocidad en y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo sumar la velocidad en i Yo sé que en mis entidades tienen e sub x, e sub i, e vi. ¿Vale? Estos son las tres constantes que he definido para que a través del puntero x yo pueda coger la velocidad de una y de otra. Y ahora lo que quiero es actualizar, claro, lógicamente, la i ¿Cómo a la... Y le sumo la X. ¿Qué hago? Se carga el, el, la posición I en, en el registro A. Ajá. Y se le suma la velocidad I en cada iteración. Cargo en A y ¿cómo lo cargo? ¿Qué pongo aquí? En, era el 2, entre paréntesis, y X. ¿Y no por qué pongo aquí? 2? Porque... Puedo poner 2, pero si pongo 2, ¿para qué narices quiero las constantes? No, pues no me la constante que no me vuelvo a pagar. La tienes escrita arriba. Aquí. Ah, eh. eh barra bajado ahí. Vale. <ríe> claro. Lo que voy a cargar es la I o la VI. ¿Qué cargo? Eh, la, la I, vale. ¿Y ahora qué hago? Eh, creo que tienes que cargar la velocidad también. No sé si se puede ir directamente. Bueno, tú dime lo que harías. Pues probarlo. Eh, A, coma, e barra bajo bi, y Puedo probarlo, ¿no? Sin más. ¿Sí? sí. bueno, o bueno, tienes que cargar. La instrucción add, cuando se la aplicáis al acumulador, cualquier instrucción que se aplica al acumulador que sea aritmética, no hace falta ponerla. Con poner esto se sobreentiende que es ah, el acumulador. Ah. Siempre, porque el acumulador es el único sobre el que se pueden hacer operaciones aritméticas, salvo algunas específicas en IX, II y HL. ¿Pruebo esto? A ver qué pasa. Eh, bueno, hay que cargar en el, en el registro EVI el valor de A. ¿En el registro EVI? No, no existe e el registro I, EVI. Tampoco existe el registro EI. En eh, memoria. ¿Por qué? low porque es, entonces, o sea, se tiene que actualizar. Ajá, bien. ¿Qué pongo? -E? Eh, e barra baja ahí, y X, coma A. Vale, ¿cuántos tenéis dudas respecto a este cacho de código? Alguien que sí. no entienda lo que claro, estoy haciendo suma. aquí. Yo creo que la suma con la dirección de memoria. Estoy bastante seguro de que no. Eh, ¿Quién está hablando? Que no lo oigo. Que la Por suma sea. con la dirección de memoria que lo saque de memoria, lo dudo bastante. Que lo o sea, tú, dudas no... de que esto vaya a funcionar. Sí. Bueno. Suponiendo que funciona, esto que hemos hecho aquí, eh, ¿quién tiene dudas? ¿Quién no entiende algo que haya puesto aquí? ¿Quién al, falta algo? ¿Sobra algo? ¿Algo que no entendáis? Con esta primera instrucción, y X está apuntando a la entidad. Esto es lo mismo que poner IX más i, que valdrá 2 o valdrá lo que sea, con lo cual IX más 2 es una dirección de memoria. De ahí metemos en A su valor. Y claro, esto nos sirve para saber que eso a lo que estamos refiriéndonos, esa dirección de memoria, es lo que contiene la Y de nuestra entidad. ¿Vale? A continuación sumamos de lo que hay en IX más EVI, que puede ser 3 en este caso, con lo cual de Ix más 3 le sumamos a lo que hemos cargado en A, el valor, pero el resultado de esto queda en el registro A, no en memoria. La memoria no ha cambiado, solo hemos cargado de memoria y hemos vuelto a cargar de memoria para sumar en A. No ha cambiado la memoria. Aquí es donde cogemos A y el resultado ese que hemos calculado lo escribimos en la posición Ix más ei. Si esto compila y ensambla y todo y tal, a lo mejor se mueven las cosas. ¿No? ¿Probamos? ¿Ensambla? ¿Se moverá? ¿Eh? Se mueve. Uno más rápido que el otro. Y en algún momento cascará. Probablemente. A lo mejor con suerte no. Pero bueno. bueno es un bonito efecto, ¿no? Si ponemos unos cuantos más y le ponemos almohadillas será, será como Matrix. Puede estar bien. ¿Vale? Se mueve. Muy bien. Vamos a suponer ahora que queremos simular la gravedad. Simular la gravedad significa que ahora mismo se están moviendo con una velocidad concreta, hacia abajo, ¿no? Pero la gravedad lo que hace es una aceleración. Las aceleraciones no suman a la posición, sino a la velocidad. Es una segunda derivada. Entonces... ¿Cómo podemos simular una gravedad de una unidad por tiempo? ¿Qué puedo hacer para simular aquí la gravedad? Pues añadir a la velocidad, sumarle a la velocidad. En vez de la... Sumarle a la velocidad, a la la ¿no? posición. Vale, pues vamos a repetir esto y voy a meter en A la velocidad. Y lo que voy a hacer es sumarle, ¿no? A1, ¿sí? y luego escribo en e, er, vi, di, x, coma, a, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿Parece bien? Bien, esto funcionará, eso sí, yo os recomiendo que uséis esto otro, que también funciona. Porque justo como quiero sumar uno, tengo la instrucción inc, que en este caso, igual que en unos pocos con hl, Incrementa lo que hay en memoria, sin cargarlo en un registro, es una de las pocas cosas que se pueden hacer directamente en memoria. Poco más amable que lo anterior, ¿no? Pero porque quiero sumar uno, ¿eh? si quisiera sumar otra cosa ya, ya no, en este caso. ¿Vale? Así incremento la velocidad. Eh, una pregunta, Dime. por ejemplo, eh, si fueses a sumar siempre un valor fijo, que por ejemplo sea 3, eh, ¿Es más rentable eh, sumarle 3 o hacer 3 veces SYNC? Depende. Eso es fácil de medir. Quiero decir, si tú coges las instrucciones inc, miras el código máquina generado, puedes ver cuántos bytes te ocupa y luego hay tablas donde puedes ver cuántos microsegundos te ocupa que no hace falta que vayas a las tablas. Si te coges el depurador de WinApe, WinApe tiene un medidor de tiempo al lado que lo puedes poner a cero y pulsas F8 para pasar una instrucción y te dirá cuántos microsegundos han pasado. Entonces ves los microsegundos que te ha dado una instrucción y lo puedes probar con unas y con otras. Entonces dices, si pongo esta versión, ¿cuántos microsegundos tarda? Si pongo esta, ¿cuántos microsegundos tarda? ¿Vale? Entonces sabes cuál es más rápida de las dos y también cuál te ocupa más o menos de las dos. Que puede que una cosa sea más rápida y ocupe más, o más lenta y ocupe menos, eso varía. ¿Vale? Bueno, con esto... Va más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un tope para que choque con la parte de abajo, ¿vale? Que es 200. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es un if y if, if. la i es mayor que 200. Eh, bueno, si no, si es menor que 200, red. Y entonces aquí debajo pondría el si es mayor que 200. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer ahora para saber si la i es mayor que 200, que es el... De hecho, no voy a usar 200 porque como esto mide 16 de alto, vale, usaremos 184, vale, que es lo que ocupa el sprite. ¿Cómo puedo saber si la i ha pasado de 184, que es el límite de abajo, para que no se salga y haga cosas raras? Sino, por ejemplo, para que llegue abajo y rebote. ¿Cómo puedo saber si ha llegado a 184? ¿Cómo sé si el valor es mayor o menor que 184? A mí se me ocurre sumarle la diferencia hasta pasarte el 256. Y si te da el carry, pues es que te has pasado. Sumarle la diferencia hasta 256 y ver si da el carry. O sea... Bueno, no la Sumar 256 menos 184, ¿no? Puede ser. Y se lo sumamos a A, que es donde tenemos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo... Haríamos esto, add 256 menos 184, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que teóricamente falta para llegar al límite? Y si la suma da carry es que te has pasado de 184. Porque si no has llegado a 184, al sumar esto no pasamos de 184, ¿no? Sí, ¿Vale? bueno, a lo mejor más digo, no estoy no, no, no. Bueno, es una posibilidad y entonces yo aquí tendría que volver en qué caso. ¿En qué caso volvería? ¿En el caso de que haya carry o en el de que no haya carry? Si no hay carry, vuelvo. Si no hay carry, vuelvo. Vale, ¿cuántos no entendéis esto? Yo no lo entiendo. Vale, lo voy a explicar con, un, con una línea que quedará más claro. Esto es el cero. Todo esto son los valores hasta 256, ¿vale? Yo tengo un valor de i, que puede ser este, ¿vale? Esto es la i. Conforme la i se va incrementando, se va hacia la derecha. Y tengo un tope, que es este, que es 184, ¿vale? No quiero que pase de aquí. 184, ¿sí? Si mi i vale esto y yo le sumo esta distancia, no llego a 256, ¿vale? Si yo sumo esto a cualquier i que esté aquí debajo, nunca llego a 256. ¿Y qué tiene de especial 256? Que si yo hago una suma y la suma da más de 256, no cabe en 8 bits, y por tanto necesitaría 9 bits para representar el 257, el 258, el 259. El noveno bit, que se tiene que poner a 1, es el carry el acarreo, que viene a ser el me llevo 1 cuando sumo, ¿vale? Eso es el acarreo. Entonces, si mi Y está aquí y yo sumo esta distancia, paso de 256, el número resultante requeriría un bit más para representarse, por lo tanto genera carry. Por tanto, cuando yo paso del 184, toda suma que haga de esto a la Y estando aquí, pondrá el carry a 1. Mientras que toda suma que yo haga con Y que están aquí abajo no llega al 256, se puede representar con un solo bit, o sea, con, con 8 bits y el CARDI estará a cero. ¿Se entiende? Lo visual. Es, todo eso es porque te, en A tienes lo que es la posición I, ¿no? Es lo último que has cargado en A. Correcto, en A tengo la posición I, es pues este valor, le sumo esta distancia, que esa distancia es 256 menos 184, eso es esta distancia. Sí se es que la sumo ahí si y está en esta zona no llega a 256 en cuanto pasa de aquí pasa de 256 requiere un noveno bit que es el carry esa suma dará carry cuando y esté en esta zona vale no, no, no, no. funciona y entonces entiende? cuando vale entonces puedo hacer esto y ver si funciona y entonces cuando esté aquí abajo es que ha habido carry vale si hay carry llego aquí si no hay carry Salgo. ¿Vale? Así que aquí estoy cuando ya estoy en la zona del mayor que el 184. ¿Qué hago si me he pasado de 184? ¿Qué, ¿Qué dos operaciones podría hacer, por ejemplo? ¿Se os ocurre alguna para que rebote? Cambiar la velocidad y ponerla negativa. Cambiar la velocidad y ponerla negativa, ¿vale? ¿Cómo pongo la velocidad negativa? Pues el dado. Hay instrucción. Dime, Jorge. El complementado no, pero ah. puedo, la velocidad puedo ponerle un valor, el que yo quiera. La velocidad ahora mismo, ah. si, la velocidad puede ser ahora mismo cuando llegue abajo más 8, más 20, pero yo puedo poner una concreta, ¿no? Para que sea más fácil. Una velocidad negativa, menos 8 o menos 12. ¿Os parece bien? ¿Cómo pongo...? Venga, va, voy a poner a lo loco, menos 16. Venga, estoy que lo tiro hoy. ¿Quién da más? Eh, ¿Cómo pongo menos 16? Claro, pero como la velocidad se va incrementando al subir cada va más lento, lo haga más rápido. Es correcto, yo ahora mismo cuando haga rebote le pongo menos 16 y en cada ciclo irá siendo menos 15, menos 14, menos 13, o sea que yo lo tiro para arriba fuerte, pero irá cayendo después. ¿Cómo le pongo menos 16 a la velocidad en i? Vamos. ¿Cómo escribo un menos 16 a la E barra baja i y eh, coma menos 16 evi y, y x coma menos 16 así sin más por ejemplo Sí. os suena la instrucción esta os suena no no os suena esta instrucción no. Esta instrucción de os debería de sonar. Está en es la instrucción 36. Guardar en donde apunta HL un valor concreto en la instrucción 36. La estáis usando desde el código máquina. Esta instrucción existe con HL en la instrucción y esto tenéis que asumir que IX es asimilable a HL, pero con algunas funcionalidades adicionales. vale Por eso puede hacer esto. ¿Vale? ¿Me conformo con esto? Ya está. ¿Qué pasa si no estoy exactamente en 184 y he llegado al 190 y pinto en 190? A mitad del spray se va a ir para afuera, ¿no? Tendré que evitar que eso pase. Así que voy a poner también que si me he pasado, voy a quedarme en 184 como mucho. ¿Vale? Porque yo sé que estoy en más de 184. No que estoy en 184, ¿vale? Vamos a probar esto, a ver si funciona. ¿Os parece? Ya veremos si funciona. Igual, todo esto que hemos hecho es pana, no! no funciona. ¿Eh? ¿Habéis visto algo? Se llega a ver. ¿Estáis viendo lo que hace? Está rebotando y tiene gravedad. No, no ha costado tanto, ¿no? Hacer una gravedad y que rebote. Hombre, ahora mismo va despacio porque lo hemos ralentizado mogollón. Si esto lo pongo a velocidad 50 Hz, va a hacer así. ¿vale? Va a pegar botes como un loco. ¿Vale? Pero ya veis que tenemos una gravedad muy simple. No nos ha costado mucho. Ahora, claro, habría que hacer el borrado y esas cosas para que no deje rastro, todo esto, ¿vale? Pero esa parte... Vamos a tener que hacer más adelante porque si no se nos alarga mucho. Cosas importantes de esto. Esto que, esto que hemos hecho aquí funciona. ¿vale? Esto es una forma de pensar, pero claro, hay otra forma de pensar lo mismo. vale. Y en vez de hacer una suma y ver si me paso de 256, puedo hacerlo al revés. Con una resta y ver si paso de 0, que es lo mismo. El acarreo en la resta se pone a 1 cuando paso de 0. Porque, lógicamente, necesitaría, para representar el negativo, un bit negativo a 1, ¿vale? Entonces, si yo, en vez de hacer esto, lo que hago es restar, ¿vale? Cuando resto 184, tengo lo contrario a lo de antes, los valores de 0 a 184, al restarle 184 excepto el 184, ¿vale? De 0 a 183 todo lo que reste da menos de 0 y por tanto da acarreo. Y de 184 para arriba da más de 0 o 0 o más y por tanto no hay acarreo, ¿vale? Entonces aquí volvería si hay acarreo porque estoy, en por ejemplo, el valor 100 menos 184 da menos 84, eso es acarreo. Si estoy en el 200 menos 184 da 16, no hay acarreo, ¿vale? Y esto tiene que funcionar igual que lo de antes, para que veáis dos formas de pensar lo mismo, por ejemplo. ¿Vale? Ahí lo veis, cómo rebota. Esto, ¿algunos queríais hacer juegos de plataformas? Está casi, ¿eh? No le falta mucho. Yo, yo veo un plataformas ahí, ¿vosotros no veis un plataformas?